Ha sido responsable en decirlo y que le sorprende también cómo, cómo ha crecido su. Apartamento su de 200 mil dólares. Sí, justo en la torre tan criticada 250, donde, donde, dólares. donde Ángel Rondón tiene, eh, por supuesto, las suyas y ahí también están esos apartamentos de, esos, de por lo menos uno de esos dos comunicadores.